Te lo explicaré. Metafísicamente hablando me suicidé. Pero usando la técnica del viejo marionista yo mismo me devolví la vida. ¿Por qué? Es fácil. Quiero vivir para siempre. Ahora soy más fuerte de lo que nunca fui en vida. Además... Estaba cansado de experimentar con estúpidos muñequitos de madera. Una vez más me despierto y siento un enorme vacío que me grita que este mundo no es el mío, que no tengo una razón real para estar vivo y que es falso cada motivo por el que sonrío. Sonrío y recorrido cada tiempo de este disco, dudando si para esto estoy listo, exponiendo todas y cada una de mis debilidades, creyendo que algo muestra de mis habilidades, las preguntas se pegan y sangran mi cabeza, me apuñalan al ritmo que fluyen estas letras, detrás solo se notan mi alma y a las rotas y esa mueca que denota que Sufrí muchas derrotas, pero cada vez que caigo me vuelvo a levantar Más fuerte, más feliz y a veces más vulgar Aprendiendo a disfrutar la compañía de mi entorno Hablando como el panquecito en ese horno Contando chistes cada vez más estúpidos Recordando bellos momentos en tonos lúcidos Con esta gran banda sonora que me acompaña Sonriendo hasta llegar a la cima de la montaña Bienvenido seas tú hoy, a este mi infierno el demonio contenido en, en mi cuaderno. Caras de pánico es lo que yo hoy hoy contemplo. Si y comparte un mismo cuerpo. Quiero que alguno pudiste ser mi reina pero la mona no usa corona porque la boba se despeina no hay problema nunca he carecido de opciones pero me molesta darlo todo y que se lo pasen por los cof harto de tus dramas tus berrinches tus celos y tu ego harto de que me busques y me quieras cuando yo ya no te quiero de que seas una moneda sin valor con ambas caras falsas que cuando quiera te vayas y cuando no ven cómo te arrastras y lo haces tan lindo que me vuelvo a enamorar de esa sonrisa por la que vendría todo mi molar cada momento a tu lado es tan bello y perfecto que podría ser realmente un hermoso cuento A tu lado me siento volar en un largo sueño Porque tú me haces ser más amable y ser más bueno Protegiéndote con abrazos de ruidosos truenos Y besar tu frente por si el memento Bienvenido seas tú hoy a este mi infierno El demonio contenido en, en mi cuaderno Caras de pánico es lo que Que solo son presumidos de los que saltan y se mueren desde el nido los problemas son de frente vis a vis y no quiero que te defienda hoy tú mis, que de mí ya tiene poco no te comas el coco saltaba todo loco con ese estilo chicano chicano te hace caso y le rapeas despechado unos me llaman OP otros dicen que estoy roto el roto he dejado tu intento de disco es un asco es un fiasco. sigue rapeando y te llevarás un buen chasco tus rimas me las paso bien por el canarco huele, aquí como en el sexo, no la meto blanda, congrega a tu banda, que la bandada, llega de volada, levantando las palmas, al ritmo de la manada, que te trajo esta pasada, de éxtasis con frenesis, en apoteosis, la antítesis, de diócesis, el génesis, neurosis, por chifilis, neclosis, de chasis, de nemesis, de por osmosis, la por la parálisis, parafasis, de metástasis, me extiendo. Sintiendo, extinguiendo, tus arterias y tus latidos Como en feria, tu bafa seria Destronando reyes, destruyendo leyes Reventando el bitch, también a tu bitch haciendo magia, do you feel bewitched? Mira la clase de mi horda Estando en el zenith, sobre esta base gorda De mi hermano Gary bitch